La realización de sedación consciente mediante la utilización del óxido nitroso nos permite reducir drásticamente los niveles de ansiedad y de nerviosismo de nuestros pacientes. Un conjunto de óxido nitroso y de oxígeno y mediante el cual vamos regulando la dosis que administramos al paciente en base a la edad, la talla y el peso del mismo. Además se le coloca una mascarilla a través del cual recibe el, el óxido nitroso y conseguimos reducir sus niveles de ansiedad. La utilizamos tanto en tratamientos quirúrgicos como no quirúrgicos, no solamente para reducir los niveles de ansiedad, sino para que el paciente pierda algo en la noción del tiempo y así consideramos que está indicado en tratamientos más largos precisamente para que el paciente piense que la duración ha sido bastante más corta.